El consejo que yo doy es que siempre se debe ¿verdad? investigar a través de, la, de, la, de los libros y hay información, uh -huh. y lo único que hay que buscarla, ¿Okay? para poder incluirse. Así que, eh, nosotros a, a los estudiantes, a todo aquel que nos visita, que definitivamente pues, si quieren conocer algo del caso, la esencia específica de cómo se debe manejar el caso, aquí estamos a